Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy tenemos una replay del querido Jartank eh, Un fiel suscriptor aquí del canal Así que, bueno, nada Estamos en... Pilsen, en una batalla de tier 9 y tier 8, ¿ok? A ver, eh, bastantes TDs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TDs por lado, un ligero... Bien, ok. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde se dirige nuestro querido amigo Jartan de mi clan, la Nando Army. Si quieren entrar al clan, pueden escribirme en, la, en los comentarios su nick y después los oficiales de reclutamiento verán si, si pueden entrar, si tienen los requisitos. La verdad que estoy contento con el clan porque nada, nos está yendo muy muy bien. Estamos entre los 30 mejores clanes de tier 6 Y pronto ya empezaremos en tier 8 Así que nada, estoy muy muy feliz eh, Así que bueno, eso quería Dejar en claro y felicitar a los chicos del clan que nada, Están jugando como los dioses Así que bueno eh... Vamos equipo Puso August play ahí Bueno, Shartan se pone aquí en A1 Básicamente a cambiar Como si no hubiera un mañana Está muy bien, es parte de lo que es el Scorpion Uh -huh. Había un Leonid, pensé que era Leonidas de aquel lado, pero no, no, es otro. Bueno, el Tiger 2. Ya está comiendo tiro. De hecho, ha muerto ya, o sea... O sea no. Chicos, cuiden su HP como si realmente no existiera mañana, ¿bien? ¿O quién fue el, ST, el SB1? STRE. Bueno. Cuiden el HP como si no hubiera un mañana, brother. Es lo único que te va <coughs> medianamente permitir eh, tener una buena partida, ¿no? O sea, cuidar el HP, no hay más. No hay más, brother, es así. Con HP, vos pensás que, que el juego al ser eh, arcade, al ser arcade, te permite, en cierta forma, disponer de una cantidad de HP para que vos puedas utilizarlos ¿bien? Es como un crédito que te da. Que los jugadores en el intercambio... En el trading de tiros... Eh, en el intercambio de tiros... Se van quitando, ¿bien? Es así el juego, básicamente, o sea... Si ya al comienzo de la partida... Tenés eh, cero... Te queda uno de vida, sí, podés hacer daño. Te vas a la punta del mapa y pegas tiros. O sea, no te vas a ir con un cero. Pero, lo que digo es... Eh, tratar de cuidar esos puntos de vida. Y que el intercambio siempre sea a tu favor. En la medida de lo posible, obviamente. Si tenés cuatro tipos adelante... Eh, y vos vas a asomarte para pegar un tiro, ellos te van a pegar uno cada uno, y son cuatro, a, no sé, por decir algo, a 300 de daño por disparo, más o menos, son 1200 de daño, ¿bien? Entonces, vos te vas a asomar con tu IS-3, o con tu defender, o con tu logo, o con lo que sea, tiro 8, y tenés, ponerle para rondear, tenés 1500 puntos de vida, y los flacos te sacaron 1200, y vos pegaste un tirito de 390 o de 400 o un high roll de 450. Decís buenísimo, un high roll. Pero perdiste 1200. El intercambio de tiros te fue desfavorable. Bien. Bueno, a ver. Ya empieza a ver... Eh, movida acá. Buen tiro. Buen tiro. El IS-2 eh, no, no, no es especialmente duro. Es una partida en la cual hay que tener un poquito de paciencia. Yo les pido por eso, me armo un cafecito tranquilo. Eh, porque es así, la partida de los TDs es, es, son así. Tenés que tener paciencia, tenés que armarte así de, de, de, de, de, de, de paciencia, básicamente. Porque puede ser que pasen tres minutos y no hagas nada. Y que después la partida se, se desenvuelva a tu favor. O no, no se sabe. Ahí aparece el RHM. Tiene la suerte de que es traqueado. Yo hubiese esperado que entre un poquito más. Cosa de que después ya no tenga chances de volver. O sea, le pegó. Para mí, ¿no? Una observación personal. Ahí le pegó demasiado. Apenas lo vio, le pegó. Tipo, sí. Si lo hubiese dejado de entrar porque venía embaladísimo. Eh, ya después ya no puede salir. Y ya estás en el horno. Y traqueado en el medio de la nada. Puede ser que le haga un poquito más de... The damage Bueno, van dos abajo um, No, tres abajo van Está complicada la cosa 214 al 28 Bueno, ese tiro fue un tiro mágico Son 571 28, comió tiro recién, sabe que tiene los cazas ahí, igual sale error, error, error, error garrafal, error, que no no, no, das la vuelta te vas por otro lado, te vas por el pasillo no sé, por, por, por otro lado donde quieras, pero si te comiste un tiro tuviste la suerte que el Scorpion te pegó 200 y pico 170 más o menos por ahí 169 eh, 2, más 214 que, que fue el asistido de los 169 no vayas por ahí, rey. O sea, no salgas por ahí. A eso voy. Pasa que los pesados acá van a sufrir. Es, es la partida ideal para los, para los TD acá porque te vas, se van a farmear a, los, a, los, a todos los pesados. A todo lo que avance, mejor dicho. Esta he hecho. Esta es la RHM de vuelta. Um, ahí se come un tirito el T-32 Que le pega 540 eh, Ojo que se puede asomar el Emil 2 460 3109 de daño va Y 555 de asistido Mala suerte lo trolea el Learner Jesus Eh, la partida está... No está tan despareja como pareciera El RNA es esta de, de la parte de Jordan. No erró un tiro Buenísimo 4.85 Buenardo 4.022 de daño, 713 de asistido A ver, ¿qué queda el rival? La M53, que apenas te vean, te va a hacer pollo, la T 15 el RHM, el Wansu, la T15, por decir. Qué mala leche ahí ese rebote, bro. Y ahora va a estar más estática que antes la partida en sí misma porque. Quedan pocos, hay que ver quién avanza. El Emil no, ni te asome porque sabes eso. Ya te pegaron, Emil. Yo te aviso, nada más. Ya te pegaron de acá y te comiste un tiro de 462 de parte del. del Scorpion. Así que no te asomes. A ver, no. No es de. No es de mala onda, ¿no? O sea, lo digo con, con, con amor. Hay partidas que a veces. Es mejor que, que, que... A ver... Con un Emil ahí... No vas a cambiar el curso... Porque no, no vas a detectar... ¿Bien? Lo que puedes hacer No sé... Tirar un par de ciegos... De alguna posición en la cual no te vean... O te sientas fuerte... Por ejemplo... Mostrando la torreta... Solamente... Pero no... No no es que... Avanzando vos... Hay partidas que lamentablemente... No podés hacer nada... Y acá el Emil... En este caso en particular... Para mí... No es una observación personal... No puede cambiar mucho la historia... Desde esta perspectiva... Desde esta posición... Otra cosa distinta sería que trate de ir por el otro lado. Acá ya sabe que tenés el escorpión y tal vez el otro escorpión. Prueba. No. O sea, lo único que estás proponiendo es que es ser carne de cañón. O sea, ¿entendés? Bueno, ahí Shartan decide avanzar. A ver, vamos a ver dónde se posiciona. Tienes um, Tenés que tener mucho cuidado con la con la Arty, Porque si te de un tiro a la Arti esa te puede volar Ahí ay ahí está Ahí lo tenés Listo, perfecto eh, RHM Wansu M53 Más que retírate, yo te diría que te muevas Más que retírate eh, Si le podés agarrar el culete Al RHM o sea, Las tienen todas las de ganar, porque son Claro, ahí va Atacarlo de lateral eh, Está capturando el Wansu O la Arti, porque el RHM anda por ahí El Wansu, fíjate que se terminó dando vuelta la tortilla, al final la terminan ganando ellos, no está nada pero ya está, o sea, la Arti ya es pollo, y queda el Wansu, lo tiene, Yartan lo tiene con, con telescopio, lo malo del telescopio es que cuando vos estás en movimiento no te sirve, o sea, estás, no te digo ciegardo, pero ahí andamos. No, no, por arriba no se va a asomar Por el costado, mi amor Por ahí ¿Pero por qué apuntaste arriba, Shardang? ¿Por si no hay... qué vos te pensás que el Wansu iba a subir? Pero tipo, era obvio que iba a pasar en diagonal por el costado <risa> Igual tuvo mala suerte porque le rebotó el tiro al Wansu Igual, ojo, el Wansu ese es muy, muy troll al, En el costado en... No te va a matar de un tiro, bro Tranquilo, tenés tiempo Asoma Igual la está haciendo bien Igual, ojo porque recarga más rápido que vos. Tres kills. 4787 de daño. 900. Ahí se desacomodó. Dale. Bien, bien, bien, bien. Ya no está. Nada, suya es pollo. Listo. Porque por más que se coma un tiro ahora, Shartan. Ya están... no está. Bien, bien jugada, brother. Muy bien jugada. Me encantó me encantó, excelente replay, así, así se juega un cazatanques, con paciencia, un tipo, un casa -tanque de este estilo, y creo que también el, el Wansu no la jugó mala, o sea, en el sentido de avanzar, digo, ¿no? de no, no quedarse siempre con un TD estático en A1 o en K0, porque eso es un TD, no, no, no, tenés torreta, tenés movilidad, tenés, bueno, el HP no es que sea el mejor del mundo, pero tampoco está mal, bien, tenés un cañón mmm, de puta en madre, tenés un cañón de puta madre o sea, tenés que avanzar bro, eso es primordial eh, y fíjense que no hace falta ir full a PCR porque Shartan tiró eh, bastante AP al comienzo, después ya cuando tenés que definir la partida por las dudas para asegurar, para que no te pase el tipo de pegarle un tiro a y que justo eh, los astros se alineen en contra tuyo, bueno, eh, cargas a PCR para asegurar y listo, no pero bueno, eh, vamos entonces con los resultados, chicos. A ver qué onda con esto. Bueno, amigos, entonces aquí estamos eh, en lo que son los resultadetes de esta partidilla. Así que, bueno, aquí vemos que ha hecho 5.644. Eh, 4 kills se ha llevado al 50 TP, se ha llevado al e 1000, se ha llevado al T28 Proto y su 120, mis vecinos están gritando como loco Se armar el lío Al lado, en la casa al lado eh, Después, ¿qué más? Bueno, maestría Le ha sacado la marquita, Germany eh, First Mark eh, Maestría Después, eh, luchador eh, Fire for F, eh, eh, Disparar a matar ¿Cómo es? Disparar a matar, algo así Y High Caliber, Gran Calibre Después tenemos eh, lo que es Bueno, nada Los resultados así. En, básicamente eh, fue quien más daño hizo en la party. Fíjense la diferencia de daño, ¿no? OneSU eh, 120, M53, OneSU 120, 1000, 1300, 2000, 2047, 2007. Bueno, el otro fue una buena posición. La verdad que ambos hicieron buenas partidas. Los dos, eh, los dos Red Metal Scorpion. Y bueno, como último punto, el tema de los créditos. Fíjense que ha ganado 116.000 créditos habiendo usado eh, lo que es chocolate, no me acordaba el nombre ahí va. bueno chicos, eh, hasta aquí la replay del día de hoy espero que les haya gustado, espero que les haya servido la posición y demás cómo moverse con un cazatanque. muchas gracias al señor Shark Tank. si quieren dejarme sus replays en mi discord que está aquí abajo en la sección en la sala que dice hashtag replays, me la pueden dejar por ahí y luego la estaremos analizando, viendo y subiendo para que toda la people la vea, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima, cuídate Au, chau chau